Es una universidad pública y gratuita, integrada por una escuela secundaria y nueve facultades que ofrecen más de 40 carreras orientadas a diversas disciplinas. Los estudiantes tienen acceso a comedores universitarios. Participan de eventos culturales, prácticas deportivas y múltiples actividades artísticas. La UNER tiene además un sistema de medios con tres radios FM, un canal de televisión, portal de noticias y publicaciones que reflejan el quehacer universitario. Conoce la Universidad Nacional de Entre Ríos. Somos Universidad Pública. Somos UNER.